Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá para el mundo a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal, denle la alerta de la campanita y espere novedades próximamente aquí. En nuestro canal de YouTube OZ Producciones También saludamos a todos nuestros amables oyentes De la Superior Estéreo Perfecta para ti Las 24 horas del día estamos emitiendo diferentes géneros musicales Para el gusto de todos nuestros amigos en Colombia, Latinoamérica y el mundo Y en esta oportunidad nos acompaña Nilson Durán Cantante de música vallenata norte santandereano Que ha venido a la capital precisamente a la capital colombiana A promocionar su nuevo trabajo musical Del cual ya nos estará hablando ¿Qué tal, Nilson? Un saludo bien especial y qué bueno y qué grato tenerlo por aquí, por estos lados, en una ciudad soleada en este día de la entrevista. Sí, muy buenos días, amigo Don Otoniel eh, Zapata. De verdad, gracias por eh, esa gran invitación y por la aceptación de este gran artista. Me presento con mucho gusto, Nilson Durán. Vengo a traerles alegría, vengo a traerles música y hablarles de este gran proyecto musical en esta gran ciudad de Bogotá. Claro que sí, Nilsson. Bueno, nacido en qué parte de Colombia? Eh, nací en el Catatumbo, podríamos decirlo en, en términos, en teorama, en Catatumbo. Y pues vengo acá a representar a esa región eh, con el vallenato en toda Colombia y, y América también, porque estamos, eh, gracias a Dios, nos están... Eh, colaborando en Venezuela, en Ecuador, en Argentina Y en Chaco, en Chaco es una, una provincia de Argentina donde se escucha mucho el vallenato Qué bueno, excelente Bueno, háblenos un poco del Catatumbo, de esa región tan linda colombiana Bueno, el Catatumbo es eh, una región muy hermosa, hay muchos paisajes, hay muchos ríos y Los invito a ir, de verdad, eh, allá hay petróleo, hay palma hay mucha producción, ganadería, te, tenemos de todo, de todo un poco, sí. principalmente el petróleo y, y, y, y la palma, también hay carbón, es, es una región muy golpeada por, también bastante por la violencia, pero eh, quiero decirle a todos que eh, quiero representar y dar otra imagen pues, de, de esa región, con música, quiero resaltar eso, de verdad que... Eh, demostrar al mundo que nosotros somos gente pujante, gente trabajadora, gente luchadora Por nuestros sueños y que nada es imposible cuando uno se traza por ese camino de lograr el éxito Muy bien, ¿qué otros artistas han salido precisamente de esa región de donde usted es? Eh, existen varios, hay, hay un muchacho, hay uno que se llama Eider Ortiz Que eh, maneja el género de, de la música norteña eh, tenemos al bacán popular, ellos más que todo la parte popular y la carranga, por supuesto, los carranqueros del catatumbo. <ríe> y pues eh, yo represento la parte del vallenato, podría decir, sí. Entonces pues eh, traigo eso en mi corazón, en, en, en mi mente de, desde niño porque lo heredé de mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía seis años y pues me dejó en la, en la sangre esa herencia de la música. Mi papá cantaba vallenatos, eh, rancheras y boleros y pues él nunca, nunca me pudo enseñar porque yo era muy niño en la guitarra y pues él me dejó eso que es lo importante, la sangre musical en mis venas y, y vengo luchando por este sueño desde mi niñez que ha sido duro pero nada es imposible cuando uno se propone por algo y yo sé que Dios tiene algo muy importante para mí en el camino y Dios me lo va a presentar. Amén. De verdad muchísimas gracias a ustedes, los medios de comunicación que hacen posible que nosotros los artistas podamos llegar en cualquier rincón del mundo, gracias, de verdad agradecido también con los seguidores, la gente que nos está observando, viendo, pues gracias por el apoyo, ya me pueden eh, apoyar a este artista y gracias a usted, al amigo, eh, por todo eso que, que nos ofrece, sí de, de poder presentar nuestra música. Eh, OZ Producciones, ¿no? OZ, OZ producciones, producciones. Sí, OZ Producciones, los invito... A ver este programa, a ver este canal en YouTube, de verdad. Se lo dice Nilson Durán, artista vallenato y representando la alegría, el amor y el cariño en la música para todos ustedes. Claro que sí, ni más faltaba. También de esa región norte-santandereana, norte de las dos Santanderes, eh, ¿no son Luis Mateus y alguien de los embajadores vallenatos? ¿Tengo entendido? En, de Santander, Santander sí. es... Eh, Ramiro Colmenares, que sí. fue el, el acordeonero de toda la vida de los embajadores. Él murió. ¿Quién eh, falleció eh, recientemente, recientemente en tierras extranjeras, extranjeras, no? En Paraguay. Sí, exactamente. Pues eh, el cantante sí es de Villanueva, de Villanueva, Guajira. El cantante, este, él se llama, eh, el cantante es eh, Ramiro Colmenares. ¿Robinson Damián? Y Robinson Damián. Ramiro Colmenares es el acordeonero y Robinson Damián. Y, ta, y Luis Mateo. Es de una región cerca de. es de Santander también, pero no, no exactamente de Barranca Bermeja. Es de un pueblo cercano allí a Barranca Bermeja también. De esa misma región, pues, de, sí, de los Santanderes. Sí, el de los Santanderes, claro. Nosotros somos del norte de Santander, que es cerca a Cúcuta, lo que es, representa los, los 40 municipios que tiene el norte de Santander. Este es. Sí, siempre la gente dice los Santanderes. Sí, claro, claro. sí, los Santanderes. Norte de Santander y Santander que representa pues, su capital, Bucaramanga, y, y en el caso de Santander, y Cúcuta, en el caso de Norte de Santander. Claro que sí, para que se den cuenta nuestros amables cibernautas, que el vallenato no es propiamente de la costa norte de nuestro país, de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, de La Guajira, del Cesar, de Montería, de Córdoba, sino que también se descentraliza, tanto que hubo... Un rey vallenato de Boyacá y otro de Bogotá sí. el, el señor Jamaica, ¿no? Sí, señor, sí Pues rey vallenato, un bogotano le decían Oiga, y la gente decía Un, un cachaco va a ser sí. rey vallenato ¿Cómo es eso? Decíanlo allá Porque ustedes me podrán ver que Soy norte santanderiano Pero he recorrido mucho la costa pues, Siempre tengo ese poquito de, de dialecto de allá Y me he criado también He visitado muchísimas regiones de La Guajira de El Cesar eh, tú vives Hacha, eh, viví en Barranca, estuve en Barranca Guajira Y entonces ahí se va uno empapando Como siempre representando a nuestra región Y ustedes dirán, pero netamente no habla Norte Santander Pero es que también tengo un poquito Y usted sabe que el vallenato es vallenato, compadre <risa> <risa> Bueno, en sus inicios, ¿a quién siguió? Porque usted es relativamente joven sí. Está pues, entre los 30 y los 35 años Sí, señor, exactamente 30 y cumplí 33. 33 años, bueno, tiene la, la edad de Cristo que sí. llaman, ¿no? Edad bendita. Eh, ¿A quién le seguía como intérprete? Pues eh, en un principio, incluso pues en la escuela, cuando tenía 6 años, cantaba, bueno, empezando la primaria, eh, música. me decía, Les canté una vez una canción de, de Antonio Aguilar y empecé con. con y, y la gente me aplaudió y dije, pues, bueno, aquí hay algo. Decía, desde niño llevaba eso. Y pues eh, comencé, comencé. Y unos amigos, unos manes, Man, usted, usted tiene, canta bien, canta bonito, ¿por qué no? Hasta que un día decidí con el tiempo grabar una canción, la primera canción, que se llama Me Devuelves la Vida, y que hoy día es una canción romántica y ha tenido una receptividad enorme e incluso la estamos nuevamente promocionando porque es que los clásicos volvieron a la actualidad otra vez. Claro. Entonces, eh, pues eso de llevar el vallenato, eh, comencé escuchando mucha música, de, de todas, de, o sea, yo puedo escuchar la música de Rafael Orozco, Diomedes Díaz, los clásicos, siempre he sido muy apasionado por los más viejos, porque como que el vallenato ese tiene como más esencia y lo me, lo introduce uno en, en ese en ese mundo vallenatero de la música, pues, y hay que escuchar es eso, en, en, en la costa le dicen escuchar eh, yuca, yuca es, yuca es vallenato ese, res, eh, que es un vallenato pesado, y pues Jorge Oñate, aunque siempre me destaqué por cantar música, más que todo el vallenato ese romántico, pero tengo la capacidad de poder cantar una nueva ola, de poder cantar un vallenato romántico, poder cantar un vallenato de eso rajado, criollo. Claro sí. que sí. Ah, Bueno, demuéstranos entonces algo con su talento, con su voz, de esos vallenatos clásicos que tanto eh, añoraba a su señor padre, que los cantaban inclusive juntos o que en reuniones familiares usted expresa precisamente esa calidad vocal. Sí, señor, claro. Este, Existen muchísimas, muchísimas canciones eh, que, que nos representan en, en el vallenato. pues. Eh, si ¿sí podías cantarle uno así a capela, claro. Claro, claro que sí, dale. Podemos cantar un, qué, qué canciones podremos cantar, vamos a ver. <risa> de Oñate, una, de Zuleta. Hay una que se llama Marianita, es de Daniel Díaz y Héctor Zuleta. Marianita, sí. sí. Dice: En una tarde veranera de mi barrio. Tan contento que tomaba en la cantinita Satisfecho, festejaba que ya conquista El amor de Marianita que anoche me había aceptado Cuando un borracho llorando su pena grita Dice ser un desdichado que su suerte está maldita Yo le pregunté Amigo, ¿por qué es que tanto llora? ¿Cuál es la razón? Porque qué has tomado tantas botellas? Dijo no es por ella Sino por él que anoche conquistó a mi novia y esta tarde cuando salgan a pasear en el parquecito los voy a esperar y en brazos de esa traidora a su novio la vida voy a quitar para enseñar lo que debe respetar de un hombre bueno la honra y la novia sin novio se va a quedar y la novia sin novio se va a quedar falta la guitarrita y la baña pero ahí vamos claro que sí bueno <risa> le avalo la interpretación naturalmente y también a los originales pero la canción es realmente violenta no sí. se debe hacer eso jamás naturalmente pues sí. tampoco ir a quitarle la vida naturalmente no, no, no, se no. puede arreglar dialogando o simplemente apartarse así pues que el contenido de esta letra, jamás hay que actuarlo, ni más faltaba. Bueno, ok. Hay muchas canciones bonitas. Sí, me sí. refería, me refería pues, que el vallenato representa historias de pueblos, historias de que, que pudieron suceder. en. Sí, hay muchísimas canciones, por ejemplo, Mujer Marchita, cosas que se dedican... Eh, se le dedica a personas de, que pueden representar una cosa positiva o negativa, depende de lo que quiera, sí, la música vallenata tiene variedad, no solamente se habla de despecho, no solamente se habla de, de desamores, también se habla de mucho, de, de, se habla del amor, claro. Sí, sí, claro, claro canciones hay muchísimas canciones bonitas que pues nos representan, pero a, a mí me gusta cantar lo mío, Sí. Y yo le hice una canción a la región del Catatumbo, se llama En Busca de Ella, es un merenguito. Bueno, vámonos con esa canción al corte y ya regresamos precisamente para hablar de su nuevo lanzamiento, de su producción musical y bueno, de conciertos que vienen próximamente. Muchísimas gracias. Ok, mi gente, les presento esta canción hecha para la región del Catatumbo y para todo el norte de Santander con cariño. Estoy en busca de ella y dice así. Campesino, campesino, usted que viene de la sierra, dígame si por allá usted no la ha visto a ella. Desde el día que se marchó no la he podido encontrar Y mi corazón sufriendo no la deja de buscar Donde quiera la pregunto me la niegan al saber Y por ahí me dice mucho está en el norte Santander No sé si será en Ocaña o tal vez en Convención Si la ven allá en Teorama que me avisen por favor ¡Excelente! <risa> Nilson Durán con nosotros aquí en el Canal OZ Producciones y por supuesto también en nuestra emisora en internet de La Superior Estéreo Perfecta para ti. No olvides suscribirse a nuestro canal. Ya regresamos en una parte más con Nilsson Durán, nuestro invitado aquí en el Canal OZ Producciones.